señores Seguimos, el mayor clásico responde sobre si sus nuevos tenis son falsos. ¿eh? Sí, así es. Nosotros hablamos al final del programa de ayer sobre esto que ocurrió en las redes sociales, esta polémica por estos tenis del alfa, do, del mayor, Dios mío. Entonces, luego del anuncio del artista urbano, el mayor clásico, que se compró unos tenis, que según dijo él, costaban 50 mil dólares. Que subió, subió el, el voucher. hoy. sí. Y la respuesta que una cuenta de Instagram, esa fue, la ahí la vemos, la cuenta Fake Sneaker, dejando entrever que son falsos, pues el artista respondió y aclaró. Eh, recordemos ya que, pues, él habría dicho que cumplió un sueño. Ahí vemos el voucher, ¿verdad? Como tú decías, eh, Angel, sí. el voucher donde decía que sí, que son originales y que le costó lo que él dijo que sí. compró, ¿verdad? Vamos a escuchar ahí a el mayor clásico. Hay que asesorarse para hablar. Uno saca 50 de lo verde y lo compra por un gusto personal. En verdad, me dice ese gusto. Para ti, quizá tu opinión, para tu opinión, para ti. Los tenis son fake. Para tu opinión, esa es tu opinión. Por ahora, yo que soy el dueño de los tenis. Digo que original, tú me entiendes. Tu opinión, tú te quedas con ella, se, se muere en 10 día días. Y yo me quedo con los tenis, como dijeron con el reloj. Nunca la gente van a estar conforme. Eso es normal, yo no espero. Que mucha gente crea que son originales, que, que a mí no me importa eso, lo importante es que su opinión es suya y los tenis son míos. Y al final, cuando pasa el tiempo, yo lo quiera revender o quiera hacerle cualquier cosa para atrás, o, o me quiero quedar con ellos colección como lo tengo pensado, lo hago. Pero al final de la jornada, mi cuerpo está rulay, rula, y bien rula, y que este cuerpo mío, ¿me entiendes? Dale. Ahí está, señora, Mira, la respuesta de no Gracias no, a la gente. No, no, no. A mí lo que me da pique es que gana esa página o el dueño de la página con usted matarle la ilusión a una sí, gente. Sí. El mal vivido, el mal vivido. Si él dijo que fue el 50, fue el 50. Oye, no, señor, señor Bauchel, ahí, el, el, y me gustó lo que dijo ahí, su opinión es suya y los tenis son míos. Y Exacto, gracias a la te... gente de Megurbano TV, que son... Claro, míos. claro. ¿Verdad? El mayor, es un, al final del día, es el, el, el que tiene los tenis, es el que sabe de ir para allá. Señor, ¿Qué aporte bausch. hizo ese caballero con ese comentario de que la página... Joder, fecha, joder, ¿no? joder. Que ganar like. <risa> joder. Entonces, ¿por pues qué usted no lo llama, Mayor? Mayor, ¿quién te vendió esos tenis? Eh, Chequé, a ver, porque esos tenis no, no creo yo que sean los viables. No lo hacen. No, mira, nosotros ah, hablamos que aquí ver. que ¿verdad? en Cheche, ¿verdad? Que nosotros pensábamos que verdad, al, al pobre mayor le habían dado un tubo con eso. No, creo que el mayor... Un pero artista, el, el mayor, claro, lo aclaró ahora, pero, y es cierto, o sea, eh, esa cuenta creo que no debió, bueno, que tú sabes que a veces las cuentas de, lo, de, de los urbanos como que ven los mensajes, tú ves, y, y lo ignoran, eh. no sé, entonces... Quizás debió de ponerse en contacto antes de, cuando es mayor, antes de él publicar ese no, análisis. No que día creo día. Que, se quiera, que se quieran poner en contacto. Yo lo que quieren no, es... No, pero buscar yo, digo, a antes, yo... digo antes, antes. Tú ¿Quién? Ves. Eh, la cuenta que hizo de es que ellos no van a eso porque ellos lo que, ellos lo que querían esos mismos sonar, tú me entiendes, atacando uh -huh. que, que son falsos, buscando la si fue una de reloj que salió una vez. Sí, una, sí, una es fake, vena, fake, no. fake, fake vaina que si sí, yo okay, que, que, que depuraba reloj todos los días, y, <risa> y, y esto todo, todo bueno. Cuando viene a veces vuelve tendencia esto de la página depuradora de, de vaina, sí, sí, no, no, que, que, ni, que ni la policía le lleva. Oye. Ya tú sabes, no, con lo que más saben, ya tú sabes, <risa> son anónimos porque nadie sabe quién es uh -huh. que la money